Papi, subir uniré, mami, su sobre el entero, estás uniré, mari Si estoy de Jari, busco como soy un trilero, triquitilari Es obvio que te quiero, cari, pero menos que a Marcos ya a Y si los tocan y me tocan a mí, saco una maza y no me llamo Gaby Sois muy malos, yo os dejo atrás, los mata pa' los santa edad. Si no te quieren, ¿por qué será? Si no te apoyan, ¿por qué será? Si sois muy malo yo os dejo atrás, los mata pa' los santa edad. Si no te quieren, ¿por qué será? Si no te apoyan, ¿por qué soy de Pamplona Nos conocemos todos los de la zona Y lo que hacemos lo hacemos de cora Como cuando comes en casa de mona Yo agradezco lo que se me da ah, Esa ahora la chima, esa Amor pa' la ita, amor pa' la ma Esto es por Dani aunque ya no. soy de mi y mi es de mí. Yo soy de aquí porque vengo de allí. Soy de mi gente y mi gente es de mí. Soy por mi gente y mi gente es por mí. Yo soy de mi mi y me es de mí. Yo soy de aquí porque vengo de allí. Soy de mi gente y mi gente es de mí. Soy por mi gente y mi gente es por mí. Amor palmas a mi segunda casa. Echarme un frito al sol en la terraza. No eres feliz y se te ve la cara. Yo gusto con poco es mejor que nada. Yo os dejo atrás, les mata a los santa vea Si no te quieren, ¿por qué será? Si no te apoyan, ¿por qué será? Sois muy malos, yo os dejo atrás les mata a los santa vea Si no te quieren, ¿por qué será? Si no te apoyan, ¿por qué será?